Hola, ¡Hola familia! Bien. ¿Qué tal estáis? Somos la familia hormiga y vamos a presentarnos. Yo soy Antojo. Y yo Antilope. Y os vamos a hablar del último miembro que ha llegado a la familia. Es arbolita y es una hormiguita. Como nosotros, pero más pequeñita. ¿Empezamos? Sí. Empezamos. arbolita del género Lassius. Es muy probable que sea una Lassius nigger o hormiga de jardín, pero todavía no tenemos muy claro. Nos encontramos en un paseo que dimos a principios de agosto por Burgos. La metimos en un bote de arbolita que, no, que era un poco incómodo y no paraba de moverse. Pero por suerte pronto la pudimos meter en un lugar más acogedor, que muy amablemente nos preparó nuestro amigo Supercedo, Speak y se puso a poner huevos como loca de lo gusto que estaba. Eh, tiene el tubo, tres partes. El primero está lleno de agua con el que Arbolita bebe. Después del algodón, el que bebe nuestra hormiga, limitado por un corcho con una pequeña abertura, se encuentra en la cámara donde la reina ha estado viviendo el último mes. Aunque puede parecer que es muy poco espacio, aquí la reina se encuentra la más de bien. Ella misma incluso ha tapado la entrada con algodón. Todavía tiene que pasar mucho tiempo antes de que la reina decida mudarse a otro sitio con más espacio. Aquí podemos ver cómo coloca las larvas en el algodón, la parte más húmeda de la cámara en la que se encuentra. Esta hormiga necesita bastante humedad para estar bien. En este periodo es la reina la que alimenta a las larvas utilizando las reservas que tiene almacenadas en el gáster, de cuando se fue del nido en el que nació. Incluso llega a metabolizar los músculos de las ya desaparecidas alas para conseguir más alimento, puesto que no va a necesitarlos nunca más. ¡Ay, se ha caído! Y así seguirá la reina, siendo ella la que cuida y alimenta a toda su descendencia, hasta que no nazcan las primeras hormigas. Y durante todo ese periodo no se alimentará ni una sola vez. Eso pequeño ovalado es... Y el otro más grande ya es una larva. Las hormigas han de pasar por tres estados previos a ser considerada una hormiga adulta. Estos son huevo, larva y pupa. ¡Mira, mira! ¡Se mueve! ¡Está viva! ¡Está viva! Hey, take a look at it. It's, alive, it's alive. ¡Esa es una pupa que no tiene que ver nada! ¿Cuando te caes y te haces sangre? En la fase de pupa, este género crea un capullo que nos recuerda mucho al que podrían hacer las mariposas. Pero hormigas de otros géneros pasan al estado de pupa sin dicho capullo y podríamos ver claramente cómo va evolucionando. Si os fijáis bien, en la imagen podemos ver algo que sobresale en el costado de nuestra reina. Hasta que no lo pudimos ver bien, pensamos que podría ser algún parásito. Pero luego nos dimos cuenta que era una cicatriz de cuando tenía ahí las alas. Que la reina está fecundada, ella misma baja tierra y se corta las alas. Aunque la Lasius Niger es una hormiga sencilla de cuidar, pueden pasar muchas cosas que hagan que la colonia no salga adelante. Pero si todo va bien, os iremos contando cómo va evolucionando.